Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Buenos, buenos días, bendecido, bendecido domingo. Espero que todos se encuentren excelentemente bien. Estamos haciendo ahorita malabares para, para dar espacio a, a nuestro CEO, Nebolla, a que, a que entre y nos platique todos los avances que ha habido y todo el movimiento que ha habido en esta última semana. Bienvenidos a todos, sabemos que está toda Latinoamérica conectada, y vamos a, a dar unos minutitos, estamos abriendo el espacio en la, en la sala para que se pueda conectar, estaban batallando con la, con la, con la conexión allá en Dubái, desde, desde ayer estamos batallando ahí con, con el tema de, del enlace, entonces ahorita, ahorita nos pidió unos minutitos en los que reiniciaban el equipo y, y, y hacían nuevamente la conexión y, y volvían a, a, a levantar todo. Entonces, demos unos minutos, vamos a, a, a esperar a que, a que estén dentro, ya sea él o, o, o alguien de allá de, de, de con ellos que nos cómo estuvo todo. Ya ven que ayer, ayer se conectó y estuvo Iván platicándolo. Y vamos a esperar eh, unos minutitos, Den, denos, denos chance, que ya otra vez se llenó la sala. De, la, habilitamos la sala de espera. Para los que no se logren conectar y avisen esos, a, sus, a su equipo sus de desconocidos, se, esteva, se va a transmitir, o no sé si ya levantaron la transmisión eh, en vivo con, en YouTube, para que puedan también, si sobrepasamos las mil personas, que seguramente así será, eh, vamos a, a, a echarle... No, no, no, Héctor, estoy contento. <risa> Hemos trabajado mucho, de veras que, que ayer me daba mucha risa porque alguien, alguien en uno de los grupos me ponía... Parece que en Dubai nadie come y nadie duerme. Pues mira, pa parecerá de broma y parecerá WhatsApp, pero nada no, más en Dubái, también aquí en México. Le... Créanme que cuando un proyecto está está prometiendo tanto como lo es este proyecto nos no, nos comprometemos y, y bueno ha sido ha sido también acá eh, muy muy muy muy este ay cómo se lo diré de, de mucho esfuerzo para para poder sacar esto esto adelante el, el nuevo job de Minado, eh, ya ya lo empezamos a, a echar a andar ya ayer estuvimos eh, trabajando con, con algunos equipos. Ahorita la estamos haciendo hasta de validadores, mientras a, a organizamos todo todo el show ya se va a dar paso a los primeros a los primeros validadores. Eh, posiblemente sean unos unos tres eh, eh, equipos los que arranquen y, y, y ocupemos qué será. Son son tres turnos, tres equipos. Yo creo que unos 9 o 10 variadores de primera instancia de entrada, ya, ya estamos también revisando la lista y, y viendo quiénes, quiénes van a ser. Pero pues mientras peras o manzanas, pues hay que ponernos a trabajar para que salgan todos, como en todos los arranques, para que salgan todos el, el, el, los, los problemas. Ayer incluso tuvimos una, un problema de conexión con la red de, de Waxby y, y estuvimos batallando para para que se validaran las operaciones y cosas por el estilo. Entonces, todo, problemas de, de inicio, problemas de arranque, que fue con lo que estuvimos eh, lidiando ayer. Eh, y, y nos ha servido un poco la diferencia de horario, porque eh, finalmente nosotros trabajamos de día aquí en México y allá en Dubái duermen, y luego ya hacemos un switching y, ya y allá empiezan a trabajar, y nosotros dormimos un ratito, ya hemos podido dormir más de de unas cuatro o cinco horas diarias, y, y eso nos ha ayudado ayudado bastante. Entonces, eh, le decía yo ahorita a ya sabes que estoy cansado, pero, pero, pero no, no de mala manera, sí. ya, ya eh, ha sido bastante estrés, ha sido bastante estrés el, el, el, el, que esto, el que esto levante. Y finalmente, considerando que es el primero de muchos, es el primer, primer hop de muchos que, que, que vienen, entonces, pues bueno. Vamos a, a, ver, a ver cómo vamos aquí en la sala de espera. Tenemos un problema. Buenos días, el señor Nebo ya no puede entrar, está saturado. Uh, te avisó, a ya mí, te Si me ayudan a eliminar a todos los que están en sala de espera, se si los agradecería. Okay. Sí, estamos no a listos. todos, solamente a los que están ahorita. Sí, estamos eliminando soris, pero sí son bastantes, ojalá. Y este se ya. Chicos, ya entró, ya, ya lo ¿Ya? vi, ya lo puse, ya. Ok, perfecto. Ya lo hice con la también. Adelante. Hey, buenos o sea, días a todos. Ya, ahora sí ya abre la sala de ahora espera. Ahora espera sí Andrea, quitamos sí, sala ya, de espera. Ya, ya y Andrés, voy a bajar tu mano porque le vamos a dar prioridad al señor Nebolla en lo que él nos comparta. Ok, good morning, Mr. Nebolla. It's a pleasure to have you here. Es un placer tenerte aquí. Buenos días a todos. Y le pueden abrir el cohost porque no puede abrir su audio. ¿Qué creen? <risa> está como cohost, nada más. You're que, co cohost, no... you can open your audio. Hello, hello, how are you, everybody? Buenos días, ¿cómo están todos? Uh, okay. y ¿Yo está bien? ¿Todos bien? <risa> ¿Cómo okay, estás? Bueno, okay. yeah. ¿Cómo, está? sí, ¿Cómo sí, están ¿Cómo realmente... todos? Uncle Neboya, how are you? <laughs> I'm fine. I'm not look fine, but I'm fine. Que no se ve bien, pero está bien. Okay, uh, this this Zoom call I want to help a little bit uh, Pedro and and myself, of course, to inform you what it will gonna be in the next three days. So uh, en, en este I Zoom, quiero que Pedro Soray obviamente yo les informemos qué va a pasar en los siguientes tres días. So please let's talk about those things. And after that, the next zoom will be about everything what is bothering you right now. So I won't inform you. So right now I want to inform you of what is good things that is going to make in those three days. Ahorita te voy a informar de cuáles son las cosas buenas que van a pasar en esos tres días. So, from tomorrow, 3rd of the October. Recording in progress. A partir de mañana, 3 de octubre. Till 5th of October. Hasta el 5 de octubre. We will have one hybrid meeting. Vamos a tener una reunión híbrida. Uh, with all of our leaders from all around the world. Con todos nuestros líderes de todo el mundo. Y después, el último día, los inversores, inversionistas de, de nosotros se reunirán también en esa reunión con nosotros. So, from tomorrow, a lot of leaders came to Dubai. But uh, who cannot do that will be on a Zoom call with us. Because of that, I called it hybrid meeting. So please, Pedro and Zaria, help me because I don't want to forget somebody or offend somebody. Please declare. How many peoples leaders want to join on this meeting tomorrow next tomorrow till the 5th of October because we have a grand stuff to do and everybody will like it. Así que Pedro y Soraya por favor díganme porque no quiero ofender a nadie eh, o por favor coméntenos quiénes son los líderes que se van a sumar a esta reunión o sea que ustedes consideran que deben de estar en esta reunión. Porque eh, no quiero frenar a nadie. Necesito que estén los líderes para escuchar. So, on those three days, we are not speaking about problems. We know the problems. We will speak about solutions. En esos tres días no hablaremos de problemas, porque ya sabemos que hay problemas y los conocemos. Hablaremos de soluciones. And I think, no, I'm not think. I know that those people can do to climb and move the mountains, not to make this all successful. Not to what? Well. I know that those people who will be in those meetings can move the mountain, not only to make this project successful. Okay, and I think, no, no, I think, I'm convinced, and I know that those people who will be in those son are not people who la montaña the mountain or make este this project algo exitoso, but they can move mountains so after this zoom call tonight i will make agenda of this meeting and put into the group that we already have one and i want that everybody put their own leaders they think they can bring value to this meeting put everybody i don't care even if there are one people That that will be a good thing so put as many as you think that they are leaders and they will put kind of responsibility to help us to make this successful okay um, así que terminando este zoom lo que vamos a hacer es voy a tenemos un grupo ya si sí existe en el cual quiero que agreguen a sus líderes no me importa si son milideres, líderes lo que quiero es gente que pueda agregar valor para y escuchar en esta reunión so Uh, it will be incredibly good if uh, we can declare from every country where we are operate one, one man or woman to be there. That will be a huge thing. Okay, so uh, in those three days, we will bring to the our project something new and something incredible Uh, and there is no such thing on the market. así que en estos tres días vamos a traer a nuestro proyecto algo grande algo increíble y no hay tal cosa en el mercado so we will speak about coin. It's ours. así que vamos a hablar de nuestra criptomoneda, la nuestra eso es algo que quiero anunciarles hoy so that is the solution for all of our problems Esa right now es la now. a todos nuestros problemas ahorita so the next zoom will be after the seven days and we will uh, put you everything on a table and you will know everything what is going on and what direction we will make with this cryptocurrency así que el siguiente zoom será nuevamente en siete días y ahí te vamos a poner todo en la mesa y te vamos a decir qué es lo que va a pasar, cómo vamos a proceder y qué dirección vamos a tomar con esta criptomoneda. So please Pedro y Soraya y everybody in this Zoom declared the people who will became the part of uh, making a new future and that from tomorrow to the 5th of October we are creating something that will be put into the history. Así que Pedro y Soraya y todos en este en esta sala por favor Mencionen quiénes serán las personas y agréguelas para que estén dentro de este chat y que sean aquellos que en conjunto formemos una historia nueva. So right now I need to go to another meeting. I Así love you ahora everybody. tengo que ir a otra junta. Los saludo a todos. I love you everybody. Los amo a and todos. Go to work. Declare those people and you will see what we are creating in this tree. a trabajar. Pongan a esas personas y verán lo que estamos creando. Bye, bye. Bye, bye. Thank you, Neboya. You're welcome. Um, can you make us admin so we can add people? Ah, shit, se fue. Anova. <risa> ok, bueno, pues eso ha sido Neboya el día de hoy. Muy buenos días a todos. Este, a Oye, mí me sorry. parece muy sano, muy saludable. Oye, sorry. Yo. Cuando pagan. Este, a mí me parece muy sano y muy saludable que las que Neboya incluya a más de una persona aquí. ¿Por qué? Porque luego eh, es muy fácil señalar. Ayer se lo hacían a Iván, se lo hacían a Yunis, nos ha pasado a Pedro, a Teresita, que te estoy viendo, a, a Sidney, a todos aquí nos han llamado de todo un poquito y más. Y sabes, eh, yo sí quiero reiterar algo, aquí todos, todos, al igual que tú, excepto Nebolla, es más, aquí todos, porque ya no está Nebolla, somos personas que estamos participando con inversión al igual que tú. Sí. Nadie hemos cobrado al igual que tú. Y todos estamos en espera, ayer lo comentaba con un grupo de personas, eh, aquí hay de dos. Una, puedes esperar, tener la paciencia y permitir que esto madure para que nos genere a todos ingresos. Opción dos, da tu y no por perdido, y está un lado, continúa con lo que quieras. Y cuando esto deje, empieza a cobrar. O sea, porque todos tenemos la verdad, la intención de continuar, para no se trata de recuperar la inversión, se trata de generar ingresos. Y eso es lo que el señor Neboya nos quiere dar. Y también les comentaba, han habido muchas empresas que desaparecen, los líderes dejan de dar la cara, la empresa misma no da la cara. No es el caso de CryptoFamily, no es que le eche porras a Nebolla, estoy igual que ustedes, Pedro, está igual que ustedes, y todos los líderes estamos en la misma posición. Pero, pues yo lo veo aquí y lo veo con interés, y de hecho esta reunión sí se llevará a cabo, y se, de hecho ya hay personas, ayer en la reunión, eh, me decían, oye, la reunión la, la está haciendo Junís. Eh, sí, porque normalmente la haría el señor Micael. Y Micael y Susi estaban volando. A estaban volando. Sí. Ajá. Entonces, eh, el tema es que ahorita ya hay muchos líderes en Dubái y estamos nosotros, algunos conectados a distancia, no sé, Pedro, en algún punto de México, yo en algún otro. Y, y, y pues vamos a estar conectados en esta reunión para ver qué es lo que, cuáles son las novedades y qué es lo que está pasando, ¿no? Mucha, ayer me preguntaban, fíjate que me preguntaban, oye, ¿por qué no te esperaste? Si ya, si ya te aventaste cinco semanas allá, ¿y ¿por qué no te esperaste a, a esa reunión? Porque ya, ves que estás ya sabíamos que iba a haber esa reunión. Ya sabíamos, pero también eh, es importante que todos ustedes comprendan que nosotros también tenemos eh, vida, y, y vida quiero decir, no, no en el sentido romántico del, del asunto, sino que tenemos nuestra fuente de ingresos, o sea, nos, tenemos cada quien nuestro negocio. Soraya tenía que venir a firmar un contrato a México. Yo tengo dos gasolineras que entregar y ya eran cinco semanas fuera. Hija, y, y son cinco semanas eh, fuera de México, entonces ya se podrán imaginar, se pueden imaginar los que tienen algún negocio cinco semanas fuera al regresar lo que, te, lo que me encontré. Y, y había que llegar a pagar renta, a pagar luz, a pagar empleados, a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, teníamos que regresar, ya no podíamos quedarnos más tiempo. Sin embargo, Soraya y yo, como... como arrancadores iniciadores o parte fundamental. Ahorita me mandabas o sea, hay una foto bien, bien, bien, bien. Oye, yo creo que esa foto ya la podemos este, de repente poner, ¿no? Este, así como que rapidito. Eh, Está grabándose. Eh, eh, ah, ok, entonces no. <risa> <risa> ¿Qué tal la grabación? Este, entonces fue, fue, es algo con, con, con lo que estamos trabajando. Déjame apagarla Recording stopped. Gracias. Oye, apro Gracias. perdón, aprovechando que hay mil gentes, nada más eh, quiero comentarles a todos más. que las activaciones las activaciones de paquete soporte, todo eso este, están tardando más de lo debido, por favor no se desesperen hay gente Gracias. que activa un paquete Te voy Hay un sí, porqué, por hay un porqué Exactamente, y te voy a decir una cosa hasta, hasta yo estoy participando en eso pues, hemos tenido que entrar a meterle la mano porque los chicos de soporte eh, ese es el porqué, los chicos de soporte de allá y de acá no se están ayudando con el hop entonces eh, este, todos estamos metiéndole la mano al, al, al hop porque este nuevo hop eh, ¿qué es el hop <risa> eh, es un centro de minado okay? es, un, es un lugar donde todo aquello que se prometió que se hace, y que se hacía y que se hace en Serbia, en Montenegro, en no me acuerdo, los otros tres lugares donde se hace ahorita, pero por eso le llama el Crypto Family 2.0, porque todos, miren, todos los días se aprende algo nuevo. Cuando tú pones un negocio y lo he, puesto de, lo he ejemplificado de mil maneras, el, el, tú pones un negocio y haces las cosas de una forma y luego haces las cosas de otra manera y luego haces las cosas de otra, cosas de otra forma. Y, y él, él tuvo un problema con la gente de allá. Y ese es el, el, el, el. Ellos le llaman hackeo, pero no es un hackeo. Fue un robo, o sea, si, robo, si lo quieren ver o sea, realmente, hackeo es cuando alguien entra un externo y te hackea. Y, y, no y rompe hackeo. La, el hackeo es romper la seguridad de tu sistema, entrar y robarte información. Aquí lo que hicieron fue tra tratar de robarle eh, los. los Primero fue los, los, los WhatsApp que se generaban diario, que no, no pudieron porque Lazar intervino ahí rápidamente y eso lo vimos. Y luego ya trataron de entrar a sus cuentas y también eso, eso se lo agradecemos a la seguridad de Binance porque las cuentas eh, no es una, son varias, están en Binance. Y, y realmente fue la seguridad de Binance la que, la que contuvo todo el, el, el show. Este, eso nos lo enseñó de primera mano. El diario nos decía, mira cuántas veces están tratando de entrar a mi cuenta, mira cuántas veces están tratando de acceder, mira cuántas veces están tratando de hacer. Entonces, este... Ah, ok. ¿Ya, ya dejaste de compartir YouTube también, mano. No, eso no, lo, eso no lo hago yo y acuérdate que cualquiera puede compartirlo, o sea, no, no nada más porque una persona deje de compartirlo, no quiere decir que alguien más lo esté compartiendo. No importa, este, bueno, bueno, qué bueno que me dices, entonces vamos a, vamos a reservarnos esa, porque, ¿saben qué pasa? Que nos han dicho que es muy, muy, muy confidencial lo que se estuvo haciendo, precisamente por todo esto que les estamos platicando, ¿no? ahora pues ya sabemos que habrá quien, quien crea, habrá quien no crea, habrá quien, quien no sepa dominar sus emociones, y seguramente eh, nos van a llover eh, miles y millones de mensajes eh, buenos y malos. Me quedo con los buenos. Y este, realmente los malos los dejo pasar y, y, y me remonto, como, como platicábamos en su momento, Soraya y yo, nos regresamos a nuestras bases. Y una de ellas, una de esas bases es pues, lo, que, lo que habla. Este, Pedro de Juan habla más de Pedro que de Juan. Entonces, quien habla mal de nosotros está, está simplemente externando lo que trae dentro y lo que lo que es eh, dentro del final del día, si sí, seguimos nosotros aquí eh, dando la cara. Tal vez no tan frecuentemente, en mi caso, eh, no tan frecuentemente como lo hacía antes, es porque ahora me tocó estar en una parte diferente del aparador. ¿Está eh, bien padre? Sí. Sí. sí ayer, ayer incluso ya, a partir de ayer, sí, ayer ya, ya empecé. Ya, ya, ahora sí te puedo platicar un poquito más de lo que hace un validador. ¿Y qué hace un validador? por pues lo mismo que nos mostró Neboya dar, dar clic, pero mira, eh, la cantidad de veces necesarias para, para ir haciendo la generación con una cuenta de cuatro lo irán viendo quienes, quienes se han li, enlistado para ser validadores. Lamento que no podamos atender o sumar a toda la lista porque, porque en realidad nos pidieron 132, si mal no recuerdo, pero vamos a empezar ahorita con, primero con tres y luego con otros tres y luego con otros tres. Pero ayer en las primeras pruebas, pues obviamente detalles de conexión. Detalles. Fíjate que ayer me di cuenta que, que allá con el, el, el hop teníamos, teníamos, este, pues no sé, primero en alguna hora teníamos 90 megas, 60 megas de conexión, muy lento a lo que pedimos en el sitio, en el site donde se instaló. Y este, ayer me topé esa sorpresa, sorry, que ya tenemos 500 megas de enlace dedicado y wow, se sintió la... Se sintió la diferente Carga. porque estamos pujando cada Bien. vez. Hermoso. ¿Quién tiene la lado de abierto? Ya lo silencié. Gracias. Miren, yo doy las manos levantadas. Yo no quiero ser grosero y decirles: saben que no, pero sí, si les contestamos ustedes cuatro, van a haber 40 manos levantadas ahí. Y no se trata de eso. Okay. No, tranquilos, no, Este, Yo sé que tenemos... Sí, la reinversión está tardando un poco más, repito. La, la, los chicos de soporte de veras se han fletado con nosotros y, y se han, se han, se han, se han subi, subido al barco para ayudarnos a, a echarlo a andar porque, porque echar a andar ese centro de minado o ese, o ese hub no ha, sido, no ha sido sencillo. Son un poquito más de 40 equipos que, es, que los que están... Yo creo, yo creo que les podemos compartir ya, o sea, no es, es un secreto a voces. Y, y bueno, ahorita los líderes que están llegando allá a Dubái lo van a ver, entonces en algún momento se va a filtrar esta información. Y qué mejor que, que compartírselo nosotros cuando digo, me va a ver muy indiscreta y me da igual. Cuando estábamos allá en, en, en Dubái, muchos de ustedes decían, no, es que ustedes están allá y por eso nos van a pagar. No. O sea, pero sí estábamos viendo y observando qué estaba pasando y por eso seguíamos allá. ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, como bien dijo Pedro, hacía un resumen corto de, oye, ¿por qué no pagan y que no sé qué? Bueno, como bien les comentó Pedro, primero que nada hubo un robo interno o intentó haber un robo interno. <tose> Después de este robo interno, Javi, por favor, baja la mano. Gracias. <tose> Después de este robo interno que hubo, o que intentó, y sí hubo, porque sí, sí le robaron un poco al señor Neboya, muy poco. Eh, la verdad fue cuando los cachó, este, eh, él eh, bloquea absolutamente todas las cuentas. Entonces todos nosotros, cuando aportamos un capital, esto nos lo explicó Neboya, cuando aportamos un capital, sí. él lo pone a trabajar. Pero entonces todos los capitales de todos los aquí presentes, pues están bloqueados. Entonces, bueno, pues sí generan, pero no, no cobramos. O sea, ni cobra él, ni cobramos nosotros, ni nadie puede tocar el dinero porque lo bloqueó. Y eh, miren, esto pasa y tres semanas después de que esto pasa, porque pasó por tres semanas eh, que estuvimos allá, él apenas, cuando veníamos volando, tenía una recuperación de un 30%, ni siquiera el 40% que mencionó ya el domingo, que fue el domingo pasado. O sea, traía apenas una recuperación de un 30%, y sin embargo, con esa recuperación empezaron otra vez a ver hackeos y, o sea, bueno, tratan de hackearlo. Él fue a Serbia, estando nosotros allá, precisamente a arreglar esta situación y regresó a Dubái. Este, en todo este trámite, eh, pues el objetivo de él es recuperar el dinero y poder hacer que, que, pues empezar pagos y tal, pero para entonces ya se habían acumulado un titipuchal de pagos y pues no los puede dar. O sea, no puede tampoco ser mágico pagarle a todos de un momento a otro. Entonces, este, eh, empiezan con los trámites para poder hacer los pagos de manera automatizada. Empiezan con lo del contrato con, con bueno, la negociación para poder poner CryptoFamily como una aplicación adicional en la blockchain de Ultron. Entonces, empiezan pláticas. Estuvimos en una reunión. O sea, esto fue maravilloso en la cual estaba el CEO de Mavi, estaba el señor Jonas Todorovic, que estaba el CEO de CryptoFamily, que es Nevo Yacatí. Y estuvimos escuchando precisamente cuáles son los planes a futuro y cómo están haciendo las cosas. Y por eso, cuando nosotros nos presentamos, cada vez que nos presentamos les decíamos lo mismo. Señores, nosotros estamos aquí este, viendo que se están generando cosas pero no les podíamos decir qué, ¿ves? El tema es que el señor Neboya está recuperando también, además de que está recuperando uh. ese dinero, en ese momento empieza a hacer negociaciones y se le da la oportunidad de generar contratos bastante atractivos en los cuales él puede generar NFTs este, de, de, de la... ¿Cómo se llama esto? ¿Del fútbol, Pedro? ¿El de, de, la, de, la Copa, de la Copa Qatar. Ajá, gracias, de la Copa Qatar. Le van a generar muchísimo dinero, está haciendo con los inversionistas, que realmente son inversionistas de verdad, ¿eh? Este, está haciendo, pues, estos contratos y etcétera. Y lo vimos, y firmó los contratos y también lo vimos. Y en el Inter también nos toca ver cómo empiezan estos contratos y empiezan a llegar computadoras, se arma un site, que es precisamente un lugar... Como digamos una oficina fría, porque tiene que estar muy, muy frío ahí, donde habían más de 40 computadoras preciosas. Este, Pedro, no, tuvimos había la cajas. ¿eh? Ah, sí, habían cajas. Y, y dicen, ¿Quieren ayudar? Sí, pues claro. No, ajá. Este, algo que, que fue algo que Neboya no se esperaba es, y, y eso sí fue así como shock para Neboya, este Pedro tiene muchísima experiencia y conocimiento en el tema de computación, así como Sidney. Entonces, cuando él empezó como a ayudar y a dirigir la fiesta y tal, Nebo ya así como que lo soltó y le dijo, te, o sea, esto es tuyo, o sea, ármalo, ármalo, ármalo. ¿eh? ármalo. Ajá. y ahí tienen a Pedro eh, dándole instrucciones a los, de, a los de sistema de, de la instalación, Haciendo que, que, no sé, que pusieran tal cableado y que pusieran tal cosa. Y estuvo padre, ¿no? O sea, fue, fue toda una experiencia. Este, de pronto se conectaron todas las máquinas a no sé qué, o sea, un control remoto. Yo no le sé mucho a computación, pero bueno, aquí sí. Además no quiero dar mucho detalle, o sea, que es bueno que no sepa. Pero, pero el tema es de que lo ponen todo en control remoto y empieza la gente de otras personas de no sé dónde, a trabajar en las computadoras, así como nosotros también a trabajar y a cargar cuentas nuevas porque se empieza a hacer un nuevo, que es lo que habló el domingo pasado nuevo ya de que está haciendo un nuevo minado, con nuevas cuentas, con nuevo todo. porque Porque él necesita cerrar las cuentas que tuvo. ¿Por qué? Porque no quiere que le sigan robando. Así de fácil. Que Entonces no. empieza a hacer todo esto nuevo, ¿mande? Que no, porque en realidad... Pues bueno Es el dinero de todos. Es correcto. Entonces empieza a hacer todo esto nuevo y cuando él empieza a hacer todo esto nuevo, pues está muy padre porque de una o de otra manera, pues está empezando a generar nuevo dinero y el dinero que ya trae, pues obviamente lo está recuperando y, y, y ahí sí no me pregunten porque no soy súper experta, pero sí sé que lo está recuperando, lo está empezando a sacar. Este, pero el dinero que está poniendo a trabajar, que es el que sí puede tocar ahorita, ah, les digo que el tema es que le, le bloquean y le bloquean y le bloquean las cuentas, él recupera y la vuelven a bloquear, recupera y la vuelven a bloquear, porque siguen habiendo hackeos. Entonces, él viene y dice, bueno, una solución es que todos me ayuden y me den 5000 mil cuentas para que podamos cambiar las cuentas, ¿no? O sea, migrar todo. De las cuentas que todos, gracias por su apoyo, pero que todos dieron, hay algo interesante sirvieron nada más el 30% de esas cuentas, porque tenían mal la, la contraseña, porque, no, por lo que quieras, no importa, me consta, yo también estuve subiendo cuentas a mi lado y decía yo, no puede ser, o sea, o sea, está bien, no pasa nada, pero así fue. Entonces no pudimos migrar, este Nebo ya de verdad, de literal, eh, pagó a personas para que le hagan cuentas, ¿por qué? Porque pues él necesita de una de otra manera migrar las cuentas que traen, a nuevas cuentas e iniciar con las otras cuentas que con, con el nuevo contrato. Y seguramente en este punto ya, digo, en este punto ya van a empezar a generar con los nuevos contratos, pero aquí hay un punto bien importante y eso es algo que yo invito a todos a analizar. Y es mi lógica, estoy deduciendo. Se supone que no debemos de suponer, pero eh, no también no. cuando observamos podemos compartir qué es lo que yo veo. De Tú saca tu ¿no? su ¿Mande? Desde la experiencia propia. Desde la experiencia, ajá. Entonces, yo, yo aquí, por lo que estoy viendo, él está por empezar a generar de las nuevas cuentas y a lo mejor de las otras pone que ya, no sé, ahí sí no me pregunten. Pero de las nuevas cuentas va a empezar a generar. Y aquí una pregunta a todos los que somos empresarios. Si tú pones un negocio hoy y, y en tu primer vuelta, primer fin de semana, por ejemplo, en tu restaurante, tuviste muchísimo ingreso, vas y te gastas y te compras un carro o compras una casa con el dinero que entró, Obvio o, no. O, o simplemente le pagas a tus acreedores el primer fin de semana. Obvio no. Tienes que darle la vuelta dos o tres veces al dinero para que este te genere más dinero y se genere una bolsa de, de bueno, una bolsita, ¿no? En la cual tú puedas ya empezar de ahí, este, eh, bueno, yo le llamo backup, este, un, un respaldo económico para que puedas entonces sí programar pagos y no quedarte sin un flujo de dinero. Y eso es algo que está haciendo Neboya. O sea, ¿por qué no paga? Por dos factores. Desde mi experiencia, no quiero decir porque no lo ha dicho él, desde mi observador, él no está pagando una, porque le está dando vuelta al dinero, está generando más capital. Y dos, bien importante, o está empezando a generar más capital. Y dos, bien importante, no tenemos en este momento o no tiene él en este momento la capacidad de pagar a todos de manera manual. Porque son... Muchi no es así como que, ¡ay, Latinoamérica! Ya, ya no es, ¡Es el mundo! <risa> sí. ya, ya no es posible. O sea, ya, ya, eh, Sidney hacía un cálculo que se me hizo muy interesante, que si se pusiera a pagar todos los días, tardaría, creo que, no sé cuántos meses o cuántos años, cómo, no sé cuánto, ¿cómo fue tu cálculo, mano? Pero, pero, también lo vimos y también lo vivimos. Sí. O sea, eh, es más. Fue bien curioso porque esa, en esa ocasión que logramos pedirle que por favor sacara unos cuantos pagos, sacó más de 100 pagos delante de nosotros. Sí. Y nadie lo dijo. Y nadie lo, nadie, nadie lo comentó, nadie lo, lo, lo aplaudió, nadie... Oye, es que nos hubiera calmado muchísimo a, a, a toda la ansiedad de la gente. Fue un estudio fabuloso que esos ciento veintitantos pagos que hizo... Se publicaran. Y todos hubieran visto 120. Años. Para los que fueron tres nada más. Entonces, este, en realidad, yo quiero que, que, que ya eh, de, de, de, como lo acaba de decir Soraya, y qué bueno que, que lo dijiste, yo lo respaldo. Eh, mira, han puesto a Dios eh, por delante. Yo he tenido que contestarle a la gente, oye, no metas a Dios en tus problemas, dejan pasar a Dios. Eh, porque nos han mal dicho y. Eres un maldecido y vas a ver, la justicia divina te va a alcanzar, bla, bla, bla, bla, bla. Eso es desde tu, desde tu experiencia, porque yo no le he quitado el dinero a nadie. Al final del día, eh, ahora, nadie le ha quitado el dinero a nadie. Esto, seguimos en la jugada. Seguimos en el campo, seguimos en el campo de batalla. Quien, quien, quien haya jugado un poquito de ajedrez, quien ha jugado un poquito de damas, quien ha jugado algún deporte, sabes que esto no se acaba hasta que se acaba. Nadie ha perdido hasta que el juego se acaba y el juego no ha acabado. Entonces, lo hemos dicho también muchas veces, el día que nosotros veamos que esto se acabó, pues también nos vamos a plantar aquí con la cara y con la frente en alto y decirle, señores, se acabó. Y va, y Espero vamos a no que llegue así. ese día, ¿eh? Yo, yo la verdad, yo insisto, yo, yo no quiero recuperar, yo quiero generar. Claro. Esa es mi postura. Claro. Sin embargo, eh, eh, la gente... Eh, la, la gente tiene que comprender que atacándonos entre nosotros, no va, re, no va a ganar nada, ni va a lograr que le paguen más rápido, más lento, más, más, más, más o sea, ni siquiera, eh, sol, dicen, es que nos dicen tóxicos, es que no nos dejan expresarnos, es que no nos dejan hablar en los grupos, es que, caray, o sea... Eh, Fíjate que ahí estoy viendo una pregunta, Juan, no sé quién sea Juan, pero pregunta, ¿y los pagos para cuándo? Dale. <risa> Pues no ver, sé, no bueno, sé con algún día, algún, no puede ser, no puede ser. ¿Lo <risa> <risa> estamos tratando? ¿No? Pues quién sabe. Ya, mira. Yo solamente quiero, quiero aportarles una cosa a toda la comunidad, eh, digo, sobre todo porque soy ingeniero en electrónica y me dedico precisamente a sistemas. El primer movimiento que va a haber con CryptoFamily va a ser la nueva página. Mientras la nueva página web no esté arriba y esté funcionando, no va a haber ninguna diferencia. Entonces, todos aquellos que están preguntando cuándo los pagos, primero es la nueva página. Y después de que esté la nueva página, empezarán las nuevas reglas de cuándo se va a poder hacer retiros. Y después de eso, vendrá la pasarela de pagos automáticos, en ese orden. Entonces, vaya, mientras abran su página web y siga estando la misma página de CryptoFamily, de verdad, no va a pasar absolutamente nada. ¿Okay? Sigan resurgiendo. A medida de lo posible. Ya sé que tenemos también, hay unos off, que es una lista bien, bien, bien grande. Entre, entre esta la tuya, Gaby. No, no ocupan recordármela. La tengo, la, la tengo, ya, ya la tengo incluso en un Excel. Pero, pero, de, de veras, eh, llego al punto de, de, oye, este, me pongo a resolver esos detalles que en realidad nada más es un maquillaje. Nada más es, es venir, a arreglar, eh, revisar, decirle a Lázaro acomódame este saldo y pum, ya listo se acomodó el saldo, no garantiza que mañana mi saldo se vuelva a desacomodar porque la, la el sistema eh, el, el sistema está está mal ya eh, mucha gente va a decir ¿y por qué hasta ahorita? ¿y por qué no nos dijeron eso antes? ¿y por qué? ¿por qué es la información como la veníamos teniendo? Otra Pero, cosa, mira, <ríe> fíjate que ahorita mismo Juan este, nuevamente tu pregunta este reitera, ¿y cuándo queda la página? Mira, eh, nosotros la información que tenemos es muy similar a la tuya, eh, a diferencia de que estamos en un chat en el cual Neboya. acaba de hacer ahorita una invitación abierta al liderazgo. Eh, obviamente en este liderazgo están considerados todo el círculo interno que, que han sido excepcionales y han, pues, a los que puedan, ¿verdad? Porque... Porque no todos tienen la disponibilidad de estar todo el tiempo, que, pero bueno, a los que puedan, este, para que se sumen a estas reuniones y también a personas que no están en ese círculo interno, se pueden sumar y ahí, ahí, señores, vamos adquiriendo información. Nosotros no la tenemos. Neboya es una persona que lo ha dicho Pedro y de verdad no ha sido más acertado el comentario porque es imposible que temple. ¿Quién ese señor? Porque no, o sea, le hemos torcido la mano, pero ¿por donde podemos? No suelta. A mí, a mí me da mucha, me, me, da, me da, curiosidad y risa que, que hasta nuestra gente cercana ya ya, ya, ya llegó a un punto donde es que deberían decirle a Neboya que haga, ta, ta, ta, ta, ta, ya no me quedo Por, por eso ayer, incluso en un, en un chat privado que tenemos con círculo interno, les dije, prefiero callar. ¿Por qué? Porque nada de lo que yo diga, y ahorita pueden ya, ya vi varios mensajes aquí en mi, en, en mi WhatsApp, porque los, los, los, los alcancé a leer en el poco. Oye, deberías decirle a Nebolla que. Deberías decirle a Nebolla. O sea, a ver, miren, a ver, Nebolla es lo que acaban de ver ahorita. Díganselo. Ya se fue. No, pues tienen, mira, todos tienen su WhatsApp. Díganselo. Díganselo. Porque es el mismo resultado. Eh, eh, mis pláticas de repente más largas con Neboya son: ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ta. Punto. Si me pongo en el plan de decirle: Oye, ¿cuándo nos pagas? ¿Cuándo nos ves? ¿Saben qué? Ni siquiera me contestan. De ese tamaño. O sea, eh, consideren una cosa como bien lo dijo Soraya Cerrados. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. En, eh, hay, el, hay, un, hay un, mira, sí, fíjate lo que nos pone Camilo, hay un, soy un negocio donde hay una comunidad de 40 mil los pagos se hacen manuales. Pues allá, allá lo han de poder hacer manuales. No sé, han de tener a Superman, yo creo, o al, gati, o al gatito del meme. Haciendo pagos. Pero, pero acá no. O sea, esto que vemos, esto que tenemos, es lo que hay. Ya, por favor, les pedimos... Sí, fíjate que hay un comentario que siempre me dicen, cuida el liderazgo, cuida tus comentarios. Hay que yo hablo de empatía, yo hablo de soluciones, hablo de sumar, me encanta multiplicar. No soy fan de restar ni dividir. Pero en esta ocasión sí voy a hacer un comentario que me nace del corazón. No tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con lógica, sí. meramente con lógica. A ver... Desde que comenzamos nosotros a trabajar en esta inversión y en la que quieras, Pedro y yo les hemos dicho una y otra vez que todo un negocio es un riesgo, toda inversión es un riesgo y que lo primero que tenemos que hacer es recuperar capital semilla en esta y en la inversión que hagas. ¿ok? Y que no invirtieran más de lo que están dispuestos a perder. ¿okay? De lo que te puedas permitir. Ajá, de lo que te puedas permitir perder. ¿ok? Siempre lo hemos dicho en esta y en cualquier inversión. Bueno, han habido mensajes de gente que dice que, que, nos, que les quitamos la comida, que nos agreden, shalá, shalá, shalá, Imagínense lo peor, bueno, pues más que eso. Ofensivos, agresivos, etcétera, ¿no? Maldiciendo, etcétera, ¿no? Y está bien, como bien dijo Pedro, o sea, cada quien habla de lo que tiene en su corazón, no, no, no nos afecta. Pero, señores, esta es una inversión y es un negocio. A mí me darían nervios, no sé, por ejemplo, lo voy a decir crudamente, ¿quienes estuvieron en Cifra y que ya no les están pagando? Sorry, o sea, eso sí, creo que ya bailó, creo. Si a alguien le están pagando, me callan la boca. Pero que yo no, no, Yo tengo la inversión de Cifra y ¿Tú crees que okay. yo le he reclamado a la persona que me invitó? No. ¿Por qué? Porque a ni la no persona que... que te invitó tiene la culpa y el dueño, pues, no aparece, no da la cara. Ese tipo de situaciones siempre dices, híjole, qué temas, ¿no? Y no es una, han habido N, mil empresas que aparecen, hacen, generan, utilizan y se van. Claro. O utilizan a personas como a ti o como a nosotros y se van, ¿va? En este caso yo veo una diferencia, y insisto, no soy nebolla, no tengo idea de qué va a pasar, pero sí estoy viendo una gran diferencia, el señor da la cara todos los días. Y a, bueno, no todos los días, pero cuando queda de dar la cara. Ama su empresa y está trabajando por ella y cree en su proyecto. Eso a mí me da paz. Pero, pero, pero, pero también me da paz saber que yo hice una inversión poderosa, o sea, porque no invertí dos pesos, invertí más de cinco mil dólares y no los ha recuperado. Y luego, o sea, me pongo a llorar. No. Mi familia come, mi hija se enferma. Tiene escuela. este Ayer se los comentaba también en un grupo. Señores, yo soy mamá divorciada, pero pues prácticamente mamá soltera. Mi ex marido fue mago y desapareció. Entonces yo mantengo a papá, mantengo a mi hija, mantengo mi casa, mantengo todo. Y no me pongo a chillar, me pongo a trabajar y me pongo a generar. Y aquí están los resultados porque mi vida continúa. Me vine a firmar un contrato de otras cosas. O sea, no, no pongo todos los huevos en una canasta, ¿vale? Entonces, esto de CryptoFamily para mí es importante que se dé, no por mí, ¿eh? ya en este punto, por todos nosotros, porque todos hemos invertido mucho tiempo, ilusiones, esfuerzo. Eh, es más, nos fuimos mes y cachito a Dubái, perdimos o invertimos parte de nuestra vida en este proyecto. Pero eh, ustedes tienen que ponerse en esa postura. Es mi recomendación. O sea, señores, esta es una inversión. Si ganamos, qué padre ganamos y si no se llegase a dar es un riesgo se van a poner a llorar lloren, pero madura, ¿no? o sea, se lo dice una mamá que trabaja y que saca adelante todo sola, o sea, a mí no me vengan a decir que, ay, es que tú no entiendes la vida, porque lo entiendo más de lo que creo, o Mira, sea me, me acaba de poner alguien, Cam, Camilo Daniel es lo que te voy a decir que si me dejas aclarar algo rapidito, porque no sé quién le dijo a Camilo que los saldos iban a perder, ¿en qué, a qué hora escuchó esa? porque escuchan lo que quieren nada más? Nadie Está dijo esto que grabado, véanlo. Final? O sea, vuélvanlo, a ver. Típico, sí, qué típico. Bárbaro, de veras. Típico, ¿eh? Oye, ¿me das un resumen del resumen? No, Estupidos, pero espérame, ¿no? Me, me, da risa, me da risa el inicio del mensaje. De verdad te exijo y te pido que aclares eso en el Zoom. Mira, yo no le acepto a nadie que me exija nada porque... Y a tu por... mujer. ¡Ja, pues, a nadie que me exija nada, porque no le debo nada a nadie. Al final, del, al final del día, te lo aclaro con mucho gusto, pero no porque me exija nada. Y le he contestado, a todos los haters les he contestado, de acuerdo a cómo me hablan, es a cómo les contesto, porque, porque tonto no soy, y soy mexicano y además jarocho, así que, Aguántense, el, el, que venga, el que venga el el, el que que venga venga bien, voy a contestar bien, y el que venga mal, pues pues como jarocho. ¿no? Este, entonces, en ningún momento dijimos que se habían migrado las cuentas. A ver, si estás escuchando, Camilo, por favor, apaga la rosa de Guadalupe y ponme atención. Deja de ver la novela. ¿no? ¿Ok? En ningún momento dijimos que se habían migrado las cuentas ni que se había migrado el 70% ni el 30%. A ver, otra vez ponme atención y no te distraigas. ¿Sale? El 30, ver, cuando dijo Soraya 30%, estamos hablando de que las cuentas de correo electrónico que todos hicimos, no sirvieron más que el 30% de ellos. Eso es, ese es el porcentaje del que hablamos. De ahí en fuera, también dijimos que las cuentas de, de minado que tenían ellos allá en, en, en Serbia se tuvieron que bloquear y Tenía acceso a un cierto porcentaje, que más o menos fue el 40%. Acceso a esos fondos porque se los bloquearon ellos mismos para que no pudieran robárselos. ¿Sale? Espero que me estés entendiendo. ¿Okay? Ahora, el nuevo HOP. Nada tiene que ver con el migrado de nada. No se está haciendo ninguna migración. Lo único que se va a tomar es la base de datos de los saldos. Y para cuando eso suceda, como bien lo explicó Sidney, si te eliges un poquito de sistemas, se va a hacer una, un recálculo de todas las cuentas y entonces se van a migrar todas las cuentas al nuevo sistema. Repito y aclaro. A nadie se le van a perder saldos. ¿Ok? Sin embargo, también quiero que quede bien puntual y bien claro, y ya esperemos que, que, que quede claro para todos. No sabemos cuándo sea el día exacto en el que nos van a pagar. Así. Uh -huh. Si Neboya se aparece mañana y dice que va a pagar a el día 15 o el día 16, y me preguntas, ¿cuándo paga Neboya, Yo te contestaré. Él dijo que el 15 o el 16. Yo esperaría llegar al 15 o el 16 y ve que me llegue mi retiro, porque a mí tampoco me ha llegado mi retiro. Y no invertí 100 dólares, ni 20 dólares, ni 30 dólares, ni 50 dólares. Mi inversión primera fue de 6,300 dólares. ¿Ok? La primera. Entonces, eh, eh, repito. Así, en el pedir está el dar. Y les pido, por favor, a todos. Yo no soy trabajador, ni Ceballas Trabajadora, ni, ni Teresita, ni Sidney, ni nada. No somos empleados ¿De, Pablo? De, de, de, de ni Pablo, ni nada, ninguno de los cojos. Somos empleados de Coptofán. Ok. Ni recibimos. Ni suyos. Y mucho menos. <risa> de, de, o sea, para que se den una, una, una pequeñísima idea. Ni siquiera a mis clientes, que me tienen contratado para hacerles una gasolinera, les permito que me hablen mal. Ni siquiera con quien tengo firmado un contrato. Porque hay respeto, ¿no? Y hay valores, y hay principios, y, y saben, nosotros todos arrancamos con mucha ilusión. Y a ver, ¿por qué no nos acordamos de todos los que en algún momento sí cobramos los 300, los 500 dólares? Eso sí ya se nos olvidaron. Claro, que ya recuperaron su inversión. Pedro, rapidísimo, nada más, un punto aquí increíble que acaba de decir lo de Soraya sobre los valores. La gente lo que tiene que entender es el sentido de gratitud y de servicio. De nuestra parte, estamos sirviéndoles, sirviéndoles. Y es la cierto. gente debería de tener el valor de la gratitud. El problema con lo que lidiamos es que porque creen que tienen dinero y creen que tienen el poder, entonces pueden socavar y menospreciar a las personas, como ahorita los estos cuates que están haciendo aquí diciendo. Entonces, simplemente es hablar con la verdad y con la razón, con el sentido común, y decirle a, a la gente que está haciendo ese tipo de cosas, ¡Hey, madura, respeta, somos humanos y necesitamos tener val los valores presentes! Creo que era un punto importantísimo para aclarar. Yo, como lo dije, Pablo, tienes toda la razón. Yo soy una mujer que trabaja, soy sola y mantengo. O sea, no me vengan a decir el cuento de qué es que tú no sabes de la vida, porque si alguien sabe de la vida, créanme que tengo mucho que enseñarles. Y, y, si este dinero no se da, no voy a estar culpando a la gente. O sea, gracias a todos los que de una o de otra manera seguimos aquí mm -hmm. haciendo que las cosas sucedan. Esa es una. Y dos, de corazón, ¿eh? Yo invierto. Invierto a ganar, no invierto a perder. Pero pues dices tú que son los que tienen dinero. Yo digo que son los que menos tienen, ¿eh? Perdón, ¿eh? Pero es la verdad. Porque los que tienen dinero vuelven a invertir. Los que tienen dinero invierten en otros lados. Los que tienen dinero ya se pasaron también a Maví. Y hoy deja cobrar. ¿Por qué me te presentas Mavi, ¿por qué me presentas otra cosa si la de acá no ha pagado? Precisamente. Porque está muy buena. Mira, por, porque si tu familia estuviera pagando puntualmente como fue la promesa. También te presentamos Mavi. O sea, y oye, y después de que Mavi arranque y todos estemos en Mavi todos estemos ganando en Mavi, ¿me vas a presentar otra cosa? Sí. En el momento en el que salga sí te lo voy a presentar. Sí, claro. Oye, pero, eh, eh, y eso no significa que, te, que, que se esto un mercado y mira, yo estoy haciendo esto, el otro y aquello. No andamos buscando oportunidades. La, fíjate, la oportunidad de Maví, ayer, ayer platicaba con un inversionista que nada tiene que ver con redes. Es una persona que sabe de blockchain. Y cuando le empecé a platicar qué era Ultron, cómo iba Ultron, cómo iba Mavi, cómo iba ¿sabe? me dijo, estoy dentro. ¿Cuánto se ocupa para ser validador? 12.500 dólares. Este, considera y platicamos el lunes ¿por qué? porque hay, hay muchas formas de ganar con Mavic. Es, es una con red otra con inversión, otra con con, vaya, con eh, este solamente haciendo staking con monedas, o si no quieres escuchar nada de nosotros no te preocupes, nada más llévate la información entra, entra a tu Metamask y, y, y compra monedas de Ultron y ya, se feliz no pasa nada pero lo que acaban de poner en el chat es bien cierto. Ahorita en estos momentos es cuando más unidos deberíamos estar y no estarnos mordiendo entre nosotros. Es cuando deberíamos, se debería notar que hacemos unión. Porque somos muchísimos, somos un grupo bastante bastante fuerte. Por eso, precisamente, nosotros seguimos aquí, aquí al frente. Porque somos muchos. ¿Cuándo nos va a pagar? Vuelvo a hacer la pregunta y la vuelvo a repetir. ¿Cuándo nos va a pagar el CryptoFamily? No lo sé. Ya suel, quítenle foco al no pago, por favor. Lean un poquito. Es un es un, es, una mente, es un, consejo de mente millonaria. Aquello en lo que te enfocas se expande. Deja de enfocarte en el no pago porque vamos a tener más no pago. Vamos a enfocarnos en donde sí está funcionando y lo que tenemos en el CryptoFamily, reinviértanlo. Ayer, fíjate, venía yo manejando para, para Monterrey, yo estoy en Monterrey, venía yo manejando para acá y me, me manda un mensaje una chica y me dice, oye, quiero comprar eh, una promo de 10 más 5 de la que tienes de... Le digo, pero ¿estás consciente que no están pagando en este momento? Así se lo contesté. Y me dice, sí estoy consciente, pero también estoy consciente que puedo empezar a generar y pues a lo mejor en octubre, noviembre o en diciembre que me paguen, ya generé. Ah, bueno. Pues, órale. Per perfecto. ¿Por qué? Porque como bien lo dijo Soraya, yo ella me va a pagar el lunes o, o en el momento en el que ella me pague, en el momento en el que esa persona me pague, yo voy a comprar más paquetes. Porque ese dinero es de CryptoFamily para Crypto Family Así se manejan los negocios. Ese dinero es para el negocio. No es para que me lo gasten y me lo... O sea, no. Voy a comprar más paquetes de CryptoFamily. Porque... Porque insisto, si nos van a pagar, si nos van a llegan a, ya no se ha hablado de eso, pero si sí, hay la posibilidad. Si nos van a bajar un dólar, pues yo no quiero. Setenta centavos. Pero, ay, mira, eso va a pasar. ¿Por qué? Porque me voy a, es de los, es, De hecho, tú lo dijiste y yo lo reitero, es el mejor vendedor que he conocido. Fíjense cómo nos va lavando el coco a todos, así poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito. Esto no va a pasar, esto no... Y cuando ves, pum, ya pasó, ¿no? Bueno, bueno, ahorita ya hizo, nos llegó a todos al punto de, aunque sea 75 centavos, pero que pague. ¿Saben cuántas veces he leído eso? Uh -huh. Ya, ya la vendió. O sea... Pero pues, ojo, si nos van a bajar a 75 centavos parejo, el pues hagan más paquetes. cuentas. Claro. Para o sea, somos ahora... latinos, por Dios, gánenle sí. la vuelta. Sí. Fíjate, si nos baja 75 centavos y nosotros tenemos el triple de paquetes, vamos a ganar 2.10. ¿Cuál es? <risa> sí. O Entonces, sea, en vez de llorar, reinvierte. Claro. Pero mi dinero. Mira, fácil, sencillo y rápido. Perdón, ¿eh? lo están grabando sigue pacientemente reinvirtiendo y haz que tu dinero te genere dinero y genérate una buena energía o dalo por perdido y hazte un lado como quieras nosotros no lo vamos a resolver de otra manera yo decidí seguir paciente, pacientemente reinvirtiendo y en el inter, como en mi casa comen trabajar en algo más claro y como yo trabajo en algo más pues estoy generando, y estoy generando muy bien en Mavi, eh, te invito a que lo hagas. Ay, ¿por qué? Pues porque deja. Bien. Y además porque es algo bastante seguro, es una blockchain layer one. Vamos a darle a Mavi. Sí, o sea, o sea den, que Denos generando. oportunidad entonces de volcarnos y de voltear a Mavi. Nos están pidiendo una gira por toda América. ¿Y saben qué? No podemos hacerla. Porque también nos da pendiente de irnos a meter a la boca del lobo, o sea, si estamos recibiendo de Colombia todos los días. To Colombia es el top uno uh -huh. eh, de haters. Ah, no, está, no, está, no, no, no, Perú es el 2 eh, eh, Perú es el 2 y Ecuador es el 3 O sea, y es a donde queremos ir ¿Cómo es? Con, con Mavi, pero no, le digo, le digo Ah, ah, eh. ah, el otro, el otro Sorry, abre los grupos de la tan ¿De veras? Va, a ver, colgando este Zoom Y contra todos los líderes, yo lo abro Primer hater Primero, que ve ahí lo Se cierra y se cierra hasta que paguen No, a lo mejor lo sacas Va, va para afuera. Dicho, o sea, primer hater. Va para afuera. Va para afuera. O sea, ojo, no quiero decir sí, con esto que no podan, puedan compartir sus emociones, pero hay de modos a modos. Mira, hoy en el grupo de Colombia, porque estoy en. El, yo no me salgo del de no grupo, lo aguanto. Ahí estoy a punto de salirme de uno ayer, pero bueno. Y en el grupo de Colombia, hoy una persona dijo muy elegantemente. Tengo un tema con un directo, tengo otro tema con un directo, a mí no me han activado unos paquetes, a mí yo, no, o sea, yo confío en el proyecto. Ta, ta, ta, ta. O sea, lo dijo en buena onda. Ni siquiera le contesté en el grupo, le mandé un mensaje directo y le dije, pásame, tu, pásame tus, ah, ca, tus tres casos, veo que en soporte te lo repetí. O sea, en el pedir está el dar. No puedes, no puedes contestar bien, no, no puedes contestar mal con bien o bien con mal vas a contestar en, la misma, en el mismo sentido, ¿no? Procuramos nosotros contestar bien, eh, mal con bien, pero, oye, también somos humanos y también te cansas. Ok, pero si esta persona se, se portó muy, muy elegante ¿no? como, como habló, no le podía yo contestar mal. Claro. ¿Qué hice fue? buscar la manera de atenderlo. Como lo, he, como lo hemos buscado todos, con todos ustedes, ¿no? Y okay. a ver una cosa, ahí hay un Luis que, Luis creo, que dice que ya están hablando canales de YouTube, hablando mal de Mavi también, además de Crypto Family De todo hablan mal, ¿eh? Y de todo hablan bien. Yo te puedo decir una cosa, digo, no voy a promoción. Bueno, lo voy a decir, por ejemplo, hay una empresa que se llama Smart Business Corp, que han hablado nefasto de ella y nunca ha dejado de pagar. ¿Cuál es el sistema? Ah, sí, sí. O sea... Oye. Pregúntale a los que están o estamos generando ahí, ¿qué, qué, ¿qué fregados? ¿Cuál es el tema? Siempre van a hablar mal de uno o de otro, o de otro, van a hablar bien. El tema es que te puedo garantizar que ahí todos estamos ganando. Eh, en Mavi. O sea, si hablan mal o hablan bien de Mavi, pues te invito a que, a ver, quiero que me digan aquí quiénes han cobrado, han cobrado un montón. Es que, ¿sabes, ¿sabes qué pasa? Si no hablaran mal de Mavi, algo estaría mal. Ah, sí, claro, ahí sí me preocupa. Tiene que haber detractores, eso es regla de liderazgo, tiene que haber haters, tiene que haber detractores. ¿Cuánto? Jürgen Klarich, que es mentor de Soraya y mío incluso, porque ambos sí. somos entrenados. No pasa él. nada que estén transmitiendo. Tienes ellos. que tener el 20% de detractores. Uh -huh. Chicos, ¿me permiten un pequeño comentario? Con todo gusto. Sí, gracias. Además, ustedes no tienen que alzar la mano. Gracias, gracias. Miren, simplemente yo lo único que invito, que he platicado con, con la gente muy allegada a mí, es de que lo principal, lo principal es que estamos viendo que CryptoFamily sigue trabajando. Yo sé que muchos de los que estamos aquí venimos de caídas bien fuertes y entre ellos están ustedes dos y a mí me consta. Y sabemos, sabemos que cuando una empresa se va a ir, ¿cuáles son los, los puntos finos? Aquí no los hay, señores. Aquí sigue trabajando. Les pongo un ejemplo que puso Sidney o Pedro, no recuerdo quién lo hizo, que si de repente tú te compras tu carro, por muy nuevo que sea tu carro, puede llegar a tener algún detalle. Vas y lo llevas a que te lo arreglen y resulta que te dicen te lo entrego en ocho días y tú regresas en ocho días y tu carro no está listo, pero estás viendo que el mecánico está trabajando en tu carro. Entonces, ¿qué te queda? Esperar. Estás viendo que están trabajando con tu carro. Aquí la diferencia sería que viéramos que CryptoFamily ya no está haciendo movimientos con nada, que no está haciendo contratos, que no está poniendo atención en lo que es el, el proyecto. Aquí los que seguimos, como ustedes dicen, chicos, y les aclaramos, que no somos empleados de CryptoFamily, ni mucho menos, y también que estamos atendiendo a muchísima gente que nosotros ni siquiera conocimos, que ni siquiera este, invitamos al proyecto y lo hacemos con mucho gusto. Yo pienso que todos somos una comunidad y debemos de apoyarnos. Nada vamos a ganar con estar tirando tanto hater en los grupos. Nada, nada ganamos con estar compartiendo información súper, este, súper contaminada de los grupos, de los canales de YouTube. Entonces, igual, la invitación es esa. Todos somos los mismos. Todos vamos por el mismo... Ahora sí que por el mismo objetivo que es el que nos paguen, pero sabemos que la empresa está trabajando. Yo sí les pido al menos, este, bueno, sería para todos, pero las personas que estamos este, apoyando y trabajando con nosotros, que de verdad comprendan que nosotros también tenemos inversión, nosotros también somos igual que ustedes inversionistas, pero que pues tenemos que, que checar y, y nos cuesta lo mismo pensar positivo que pensar negativo, nada más que nos afecta más estar en modo negativo. Y pues ahora sí que mi aportación. Es solamente eso, compañeros. Muchas gracias y gracias por el apoyo porque sabemos que también estamos aquí y es por confianza. Así como nosotros estamos en confianza con ustedes, sabemos que hay gente que entró por la confianza que tiene con nosotros y todos estamos trabajando al unísono y pues yo creo que vamos a vibrar en la mejor sintonía. Muchísimas gracias. Gracias a ti, me encanta el comentario. De acuerdo, gracias, gracias. Fíjate que estoy leyendo a Dalí, que está haciendo un comentario tan acertado, pero tan acertado. Dice, yo he, visto los, yo he visto los videos de esos youtubers que hablan mal. Al final, su objetivo es promocionar otros negocios. Ellos buscan jalar gente hablando pésimo de muchas empresas. La mayoría. Y está bien. Uh -huh. y está bien. O sea, si es, un modo es su modo y les funciona, está bien. El tema es que tú quieres caer por morbo o por certeza. La elección es tuya, no de ellos. Si tú caes, está bien. O sea y me tengo que retirar. Sí. Yo, yo, yo, me, yo los dejo aquí en el, aquí en el aquí en el Zoom. Este. Me voy a mover. Creo que Leo quería decir algo. Leo, no sé si eh, Leo, yo, yo quiero hablar. Puedo, puedo hablar. Claro. Buenas, buenas tardes. ¿Y buenos, estamos, buenos días. ¿Sí? Este antes que nada quiero antes de que se vaya mi líder Pedro quiero agradecerles de verdad infinitamente porque siempre están ahí al pendiente de todo siempre están con una actitud siempre positiva. Eh, de verdad que son dignos de admirarse porque pase lo que pase, tormentas, todo lo que sea, siempre están aquí al llamado de todos, ¿no? Y yo también quiero hacer un llamado a la comunidad latina chicos, familias, somos, debemos unirnos ahorita en estas eh, cosas de tempestades al contrario, en lugar de meterle más agua al barco, hay que ayudar hay que ver cómo podemos este, eh, a, apoyar que, eh, con una sinergia positiva, con comentarios positivos, con bendiciones y sobre todo a los líderes también, Pedro y Soraya que son los que están ahí al frente de todo, yo los admiro porque siempre están aquí dando la cara y también eh, como decíamos, ¿no? nosotros que estamos aquí también al pendiente, ayudando dando en, en las presentaciones, pues también no es tan fácil a veces eh, tener comentarios muy negativos, ¿no? Pero simplemente queremos decirle que nosotros vamos a estar aquí al pie del cañón hasta el último respiro. Gracias, mis líderes. Gracias. Y lo dice una mujer admirable a quien honro, respeto, honramos y respetamos por su tenacidad y por siempre estar presente. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y déjenme decirles que ya llegué al rango perra, ¿eh? El Maví. ¡Eso es ¡No! Sí, sí, sí, sí. Ya vamos a empezar a publicar rangos. Es, e eso te iba a decir. Vamos a enfocarnos en Maví, en serio. En serio. Y, y mira, si quieres, abren los grupos, vamos a enfocarnos en Maví. Vamos a sacar a los haters de, de, de, de ahí. Y vamos a... Estamos perdiendo... Bueno, estamos dejando de ganar muchísimo dinero por estar enfocándonos en nuestros 100 dólares que nos van a llegar de pago Ay. de... Ahí. O sea, ya en serio, vamos a, vamos a movernos a... a somos a de 750 personas. O sea, nadie, nadie ha dicho que CryptoFamily se va. Esto sigue porque el señor nuevo ya está. Lo estoy ratificando. Lo veo enamorado de su empresa. ¡Qué bueno! Dice que nos va a pagar felicidades. ¡Qué bueno! Pero en el internet en casa comen. Hagamos que comamos todos. O sea... A ver, Leo. Ya, ya, me, me ganó me ganó hacer perla por, por 200 puntos. No, ¿cómo crees? ¡No! Me voy a cambiar de hola, hola, equipo. Voy a hola, Pedro. Hola, Soraya. Leo. Un abrazo, mi Leo. Gusto. Un abrazo de Ecuador. Bueno, yo lo que le quería es compartir ahora es a toda la comunidad que los youtubers, ¿qué necesitan para ellos ganar? Que tú veas el video, que tú le des un like. ¿Y ellos qué hacen? Usar las cosas negativas, porque las cosas negativas, el escándalo da más like que algo bueno. Claro. Y eso es lo que las personas no entienden, que al hablar mal de nuestro proyecto, en vez de enfocarse en que hay, quiero recuperar mi plata, yo hoy completo 1.300 cuentas. Y como empecé. Entonces, sí. si se baja 75, voy buscando ganar más. Y eso es lo que yo le digo a mi equipo, trabajen, hagan, hagan que sus cuentas crezcan, en vez de preocuparse por cobro, ahora, preocúpense en noviembre, preocúpense en diciembre, para fin de año, para la Navidad, porque los líderes están trabajando, y nosotros lo que estamos haciendo es interés compuesto. A muchos no les interesa, decía ayer eh, Sidney, pues a los que no les interesa porque tienen mente pobre. Realmente esa es una de las cosas que quería aportar, porque los youtubers lo que quieren es que tú abras sus videos y les des un like para que ellos ganen dinero. Mientras ellos ganan dinero, tú te atormentas y te enfermas con cosas negativas, hablando mal del proyecto y hablando mal de los líderes que supuestamente están ganando sueldo allá en Dubai, Soray y Pedro. No lo he visto llegar. Ahí está, pues. Les paso mi billetera para que la vean. <risa> Solamente les digo, voy por 1500 cuentas y ya solo me faltan 300. ¡Órale! Ya, ya mismo la tengo. ¡Órale! Llevo. Vamos por ¿Es que eso. Se trata, ¿no? De, de, de... Ojo, ¿quién, ha abierto, ¿quién no ha abierto alguna vez una empresa y, y no ha funcionado? Es más, la han trabajado años. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a esa empresa que no funcionó? A esta Luz. O sea, esto es igual. Cosas funcionan, cosas no. Esto está funcionando, bueno, pues dejemos que dé de fruto. Oye, pero, ¿y en el Inter? Hagamos dinero en otro lado. Somos un equipo. ¿Saben qué es lo que nos fortalece? Ser equipo. Nos fortalece que estemos unidos. No nos fortalece... El, el, el agredirnos, queda claro que aquí nadie tenemos el dinero, lo tiene Nebolla. Nos fortalece ser equipo, unirnos y como equipo hacer otras cosas en lo que esta empresa que no ha desaparecido, nos paga. Fácil, simple. Pero es frío, pues sí, pero es lo que hay. <ríe> o sea, ¿No? A ver, Alexander, yo veo que alza la mano, alza la mano. Espero no haya nada negativo ahí, ¿eh? por favor, porque si hay algo negativo, yo lo cierro. <risa> Adelante. No, no, no. Eh, la verdad, muy contento, muy agradecido con ustedes. Un saludo desde Colombia, Medellín, Colombia. Gracias. Eh, agradecido por la información tan espectacular que ustedes, Soraya, Pedro y las personas que se han encargado día a día a darnos una información. Desgraciadamente, los seres humanos no están preparados para perder ni hacer abundantes. Están pensando más en pobreza que en cualquier otra cosa. Sí, así es. Eh, yo, desde que inicié este proyecto, la verdad me pregunto, ¿por qué me enamoré de Crypto Family? No he encontrado el motivo, pero veo que hay algo interesante detrás de, de, de, de Mebolla. Hay algo interesante. Yo le digo a la gente. Desde el principio les dije, es un negocio del 5.000% de riesgos. Así es. Invierte algo que no te perjudique tu tranquilidad. Así es. Eh, reinvertamos. Y le he dicho a muchos de, mis, de las personas de mi equipo que, hombre, si nos lo bajan a un dólar, estamos ganando. Ustedes hablan de un 0.75, yo he hablado con ellos de un 0.70. Pero si una persona está ganando 800 dólares, un ejemplo, y se lo bajan a 70, está ganando 280 dólares. Aún así está ganando. Entonces, simplemente, yo les pido el favor a todos los latinos, lamentablemente la gente es muy escasa, muy pobre, no se han podido conectar con la abundancia, sino con la pobreza, y lo que dice Leonardo es cierto, alimentan a los youtubers, los enriquecen mientras ellos se empobrecen. La ignorancia es, mejor dicho, garrafal. Y entre más me quejo, más para atrás tiro. Mientras soy paciente y puedo reinvertir, hago crecer mis cuentas. Hombre, seamos concretos y sinceros. Me voy ya no se ha ido. CryptoFamily está ahí. Que es cierto? Están hablando de uno de otro negocios. Todos queremos tener portafolios diferentes. Hombre, el que lo quiera aprovechar, aprovéchelo pero les pido el favor, deben de ser gallinas y cacaraquear y cacaraquear y cacaraquear que no solucionan nada. Esperemos las bendiciones del universo o de Dios, como lo quieran llamar ustedes. Pero les están dando una opción que con 21 dólares cambien su vida. Pero quieren volver millonarios en dos o tres días sin hacer nada. No, hay que conectarnos con la abundancia. Campeones, familia, crypto family, conéctense con la abundancia que para poder llegar a ser ricos... Hay que vivir muchas experiencias desagradables. Tú lo dijiste, Soraya, eh, Cifra se cayó hace mucho rato y no está pagando. Y la gente está esperando que les paguen ahora en octubre. Ya más de uno les he dicho, ah, échale los santos óleos. Échale ¿Han visto al los... dar la cara o han visto a alguien dar la cara? No, no ninguno. Pero... ¿Entonces? Yo, estoy, yo, yo tuve cuentas en Cifra desde que inició hace cuatro años y yo sabía que era una pirámide. Y ya todo el mundo le digo, oh, hombre, todos estos negocios son pirámides, ¿dónde trabaja usted? En una pirámide, pero no son conscientes. Tenemos que ser conscientes, de, con amor les digo. Campeones, campeonas, dejen de cacaraquear tanto como las gallinas. Conectesen con la abundancia, de corazón se los digo. Vea, reinviertan mientras ponen a chillar. Les doy gracias a usted, Soraya, y a Pedro, porque Pedro me dio confianza cuando dijo, Yo vi la cuenta de, de Mebolla. Hace como casi un mes, si sí. yo hubiera visto que estaba en ceros, les digo a todos ustedes, no sigan haciendo sí. nada. Pues sí. Yo lo estoy haciendo, miren, de corazón le digo, lo estoy haciendo por fe, me dio confianza lo que hizo Pedro, lo que tú hiciste a Jallar Soraya, no los conozco, soy de Colombia, pero no los conozco y los admiro por su tenacidad, porque no es fácil, no es sencillo que todo el mundo esté encima, quejándose, quejándose, pero no buscan soluciones. Entonces, un abrazo para ustedes, desde Colombia, muy agradecidos, y le pido el favor a mi equipo. Mejor que hace calladito mejor más bonito. Cuando vamos a aportar, aportemos algo positivo, algo que enriquezca, pero no que empobrezca. Con esa quejadera, quejadera, lo que hacen es tirar la energía negativa al proyecto. Yo aún, en el fondo, creo que ese proyecto es algo muy lindo. Y que a futuro, a futuro, vamos a ver a todos esos chillones, Dando gracias porque se quejaron. Muchas gracias, un abrazo. Nada, Alexander, yo le quiero compartir que yo he bueno. llegado a pensar esto. Digo, bueno, a ver, vamos a suponer, vamos a ver, hay dos escenarios, así frío, lo que es. Opción A, este, nos pasa lo que cifra. <risa> se acabó, o sea. Oye, cuánto perdí? Cada quien sabe cuánto invirtió. No lo que tienes como utilidad, sino lo que realmente invertiste. Eso es lo que perdiste, ¿vale? Es que yo tenía, no sé, dos millones de dólares en la cuenta. Sí, porque reinvertiste. Pero ¿cuánto realmente invertiste? O sea, ¿cuál fue tu capital semilla? Eso es lo que estás perdiendo. O sea, Mira, escenario perdí, ¿eh? Pero escenario gané. Vamos a suponer que neboya ya tiene razón. Suponer, ¿eh? Estoy en el supuesto. Vamos a suponer que su frialdad tiene un fin. Quiero pensar que así es, ¿eh? O sea, porque... Eh, digo, de lo poco mucho que he conocido al Señor, él es así. Entonces, eh, él, él tiene un detalle, un defecto, y ahorita lo voy a mencionar. Pero eh, él, él ama tanto y está tan apasionado con su proyecto que a veces dice cosas que no se cumplen en sus tiempos. Entonces, todo el mundo empieza con que es que nos falló, es que el Señor nos miente, y es que pues sí. O sea, se emociona y habla de más. Y, y no se dan los tiempos a como él los quiere. Pero si lo que él ha dicho, porque no lo ha dicho, es real, de verdad esto nos va a cambiar la vida. O sea, de verdad. ¿Por qué? Porque él ha dicho algo muy claro. Ha dicho, yo no sé por qué, fíjense, ¿eh? qué frialdad. Yo no sé por qué la gente está tan triste y llora tanto y comenta tanto, si al final van a ganar un dineral. Yo sí sé por qué. Porque mi, mi hija no va a comer el, en el día que, el, que él quiera pagarme. O sea, mi hija tiene que comer hoy. Y, y, y todos los que invertimos normalmente estamos acostumbrados a generar dinero hoy para hoy porque pues es que lo necesito, ¿no? Pero en este tipo de inversiones y en muchas otras, tenemos que considerar que son a mediano y largo plazo. Y Crypto Family es a mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque si es real lo que el señor Neboya Insisto, hay dos panoramas. Una, se va con el dinero y se acabó. Opción dos, le pega a lo que está haciendo. Es que nos cambian la vida a todos. Mira, yo analicé esto cuando habíamos 40 mil personas participando en este proyecto, solo con 40 mil, y lo hice solamente con una cuenta de 21 dólares. Las multipliqué por 21, 40 mil, daban 4 millones 200 mil dólares, algo así. Yo me tomé la molestia y dije, bueno. Eh, una persona o un latino con un millón de dólares ya se, se le arregló la vida. Con un millón de dólares se le arregló la vida, un poquito. Pero así como viene, también se va. Entonces, ese señor donde nos pusieron a hacer cuentas con las cuentas que... Yo conozco personas que invirtieron 100 paquetes de una vez, 200 paquetes. Y, y, y yo les digo, esperemos librar primero la inversión. Esperemos librar la inversión y después haga lo que quiera, sáquele y reinvierta, saque y reinvierta. Pero mira, les voy a contar mi historia. Yo cuando comencé y por primera vez escuché hace ocho años, que era un BTC, un Bitcoin, no sabía qué era eso, pero vi la emoción de mi amigo que invirtió casi 500 dólares en esa época y yo invertí 65 dólares. Y esos 65 dólares los convertí en 160 mil dólares en dos años. Esa pirámide duró seis, seis años, pero se convirtieron en 160 mil que yo lo saqué y se me quedaron 300 mil dólares y allá en la plataforma. Yo hablo de lo que saqué. He ganado, he perdido y el que diga en estos proyectos, en estos negocios que no ha perdido plata es un mentiroso. Por eso tenemos que ser muy transparentes y muy, muy cristalinos con las personas. Invierte algo que no te perjudique tu tranquilidad. Si sí, es algo tú. que todos lo no hemos dicho aquí. Eso, mira, eso me refresca la memoria, Soraya, porque el día que yo escuché la primera reunión de ustedes, esa parte fue la que me cautivó. Porque la primer, el primer proyecto que yo escucho, ah, no, digamos el segundo, que yo escucho desde el principio que dicen a las personas, invierta lo que no le perjudique, retire su, su inversión y trabaje cero riesgos. Y así es como yo le digo a mi gente que trabajemos. Que, hombre, que no se ha podido cubrir en este momento por los inconvenientes que ha tenido el señor Bejoya. Yo lo llamo más Cebolla que... porque es que siempre es complicado el hombrecito. De... Entonces, yo digo, hombre, tengamos paciencia. Este proyecto yo le doy algo grande. Que el señor se apasione, sí. Como ser humano, uno se apasiona con su proyecto. Y uno quisiera darle más a la gente. Y yo que el hombre tiene como un interés de compartir abundancia con la humanidad. Eso es lo que yo veo, me conecté con eso. Entonces, hombre, simplemente esperemos que esto suceda y no se quieran convertir en millonarios en dos, tres meses, muchachos. Eso es imposible, eso es una mentira. Eso sucedió cuando, cuando nació el Bitcoin, que muchos lo aprovecharon. Entonces, hombre, aquí hay una oportunidad con una monedita que él está trabajando, que la está holdeando, y si se le da la oportunidad y la puede sacar del estadio, nos ayuda a nosotros a, a salir también de muchas situaciones financieras, emocionales que los seres humanos estemos viviendo. Pero de corazón y con mucho amor les digo, familia Crito Family conéctense con la abundancia y no con la escasez. No sigan alimentando a los buitres que hay afuera, que son los, los, los youtubers, que son los que se lucran y ustedes cada día más pobres. Muchas gracias Soraya y un abrazo. Muchas gracias a usted Alexander. Pues bueno, yo creo que no sé si um, yo sí quiero honrar ahorita que están aquí, obviamente a Pedro, obviamente a, um, a ver, empiezo aquí por los que veo, Leonardo, Maribel, Sidney, eh, Luz, que siempre está, pero bueno, ella no está en ese grupo de presentadores, Ángela, Pablo, Amram, muchísimas gracias por ser y por ser parte. Este, muchísimas, Luis Octavio, qué buena presentación, diste. Es que en serio me sorprendió. Y a Luis Octavio le abro, la, le abro el audio. Adelante, Luis. O sea, no es que a los otros no. Él es del grupo de presentadores. ¿eh? Hey, hey, hey. Gracias, Jorge. Es muy amable. Oye, no, qué, qué bueno. Me he estado edificando bastante con todo lo que están diciendo, lo que están este, diciendo los participantes. Y pues no, nada más uh, agradecer. Agradezco infinitamente a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hacen. Yo no hago nada. ¿Verdad? Este, eh, pero ya saben, conmigo cuente Yo nomás gano. <risa> yo nomás gano. Pero bueno, ya, ya, ya se dijo absolutamente todo lo que se tiene que decir, ¿verdad? Este, y, y está de más, este, repetirse repetitivo en todo eso. Uh -huh. um, gana nada más, yo estoy mente abierta a esto, y igual que ustedes, tengo desde el 2016, entrando ya todo esto, y lo dijo muy bien ahorita este señor de Colombia, ¿no? El que diga que no le ha ido mal en algún momento es un mentiroso. Yo creo que todos hemos, le hemos puesto. Yo le he puesto en grande, yo le he metido en serio, yo le he hecho con todo y no todo el tiempo me ha ido bien. Pero aquí estamos y yo creo que esto va para bien. No importa qué es lo que pase, el desenlace va a ser positivo de todas maneras. De eso estoy completamente seguro. Uh, yo creo que la, la templanza que va adquiriendo uno a través del tiempo con todos y cada una de las experiencias que vas uh, uh, llevando encima uh, te da esa, esa condición, esa capacidad de, de, de discernir ¿no? y, y poder ver absolutamente todo el entorno de lo que se está dando. Y, y aquí va a haber algo bueno, aunque haya ese montón de locos que dicen cualquier burrada, cualquier tontería, aquí va a haber algo que nos va a beneficiar, no vamos a quedar tirados. Por primera vez siento que en este proyecto algo bueno va a pasar. Ojalá, sí, todos sentimos eso. Y como Así es. de, verdad, de verdad, Luis, como dices, o sea, o estamos, o ganamos o perdemos, pero, pero yo siento también que aquí vamos a ganar y por eso seguimos. Teresita, ah. ¿cómo sigue tu voz? <risa> bueno, voy a hablar poquito. Una disculpa. Este, me encanta mucho hacer comentarios y, y bueno, conmigo, estoy un poquito de la enfermedad de Ripa, pero aquí estamos, estamos presentes, estamos con ustedes, gracias líderes por todo su trabajo, gracias a nuestro CEO porque está trabajando de manera espectacular, hay que confiar, hay que ser pacientes y bueno, como dice nuestra líder Soraya, tenemos Mavi, vamos a darle con todo a Mavi y ya estamos generando todo Crypto Family que esté en Mavi. Estamos esperando familia, ya no estemos esperando, eh, bueno, lo que se va, va, va a llegar, todo lo que dijo nuestro CEO, están trabajando, confiemos en él, dejemos todo en manos de él y de Dios, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a seguir, vamos a avanzar, vamos a apoyarnos, porque ¿qué creen? ¿Qué les dije yo? ¿Cómo quieres tu Navidad? ¿Cómo quieres tú tu Navidad para ti, tu familia? Entonces hagamos lo que tengamos que hacer, hagamos que las cosas sucedan. Y vámonos con todo. Gracias. Es correcto, Teresita, no lo pudiste decir mejor. <risa> Fíjense que hay un chico, hay un, un señor, un líder, les quiero compartir esto ya para terminar, que se llama Cristi. Y Cristi, de pronto yo vi que, híjole, pues, híjoles, que él te ha ganado un dineral. Y, y al decir un dineral, no sé, en dos meses se había metido casi, casi, eh no es broma, medio millón de dólares. ¡Ah! ¿Cómo? Trabajando en Mavi. Y, y resulta que yo vi que todo lo reinvierte. O sea, compra hops sí, y hops sí, hop. y le dije, "Oye, Leo, Cristi, le digo, pero pero o sea, como como por qué todo lo reinviertes? O sea, digo, estás ganando un buen. ¿Por qué todo lo reinviertes en la misma plataforma? O sea, hablando de Ultron, ¿no? Y me dice, "Es muy simple, le estoy creando un futuro a mi a mi descendencia." ¿Por qué? Y entonces me volvió a explicar eso de un validador de Solana cuando empezó Solana, este, para ser validador lo que necesitas es tener un millón de monedas, así de literal, y haber entrado, digo de lo que entiendo, y haber entrado, ponle tú a cuando tienes un millón de monedas puedes ponerlas en staking y entonces te conviertes en validador. Hay un señor que se hizo validador en Solana hace X cantidad de años y el año pasado ganó más de 30 millones de dólares por regalías, ¿eh? o sea, eso es sin tocar Solana. Y Solana creo que tiene un valor elevado y tiene un millón de monedas. Entonces dije yo, digo, bueno, ¿y qué es lo que tú estás creando? Yo quiero tejer, ser validador en mavi para que el día de mañana mis hijos, mis nietos y ¿quién quita? Mis tataranietos puedan gozar del fruto económico que yo hoy pueda formar para ellos. Estamos en un momento histórico que mucha gente no ha visto. La blockchain, las criptomonedas son el futuro. O sea, el día de mañana ya no va a haber papel moneda. El dinero fiat como lo conocemos va a desaparecer y, moneda, y, y blockchains como Ultron y otras tantas, Solana, Harmony, etcétera, vinieron, llegaron a quedarse. Pero los que estamos obteniendo la información en el momento, nos vamos a hacer de mucho dinero. Me dijo algo bien interesante también su amigo que es Jonas Torovic, Dijo en esa plática, dijo, ¿sabes? Sorry, dice, no. Los líderes, o sea, y nos lo comentó Pedro a mí, la gente en general dice, es que le fue bien porque tuvo suerte de comprar, ejemplo, Alexander, tuvo suerte de comprar esos bitcoins. No, Alexander no tuvo suerte, tuvo la información en el momento y las agallas de hacerlo. Porque él, él tuvo la información de que esto podía ser bueno, pero no sabía si era bueno o no. Pero saben que también tuvo las agallas de invertirlo, porque pues quizás lo perdía. Su amigo invirtió, ¿qué dijo? 500 dólares y él invirtió 65. Anyway, alguien ganó más, alguien ganó menos, pero lo hizo. ¿Por qué se nos fue Ethereum? Porque no supimos, no tuvieron suerte, tuvieron la información la gente. ¿Por la qué suerte no existe. No, la creamos. Exacto. Ahora, en este momento, todos, fíjense, habemos 590 personas que tienen la oportunidad de saber que mavi. Es la empresa que está, está promocionando la blockchain de Ultron. Son los mismos. La, o sea, no lo mismo. la suerte que estaban esperando es Mavi en ese momento. Es correcto. Y Crypto Family. Es correcto. O sea, Ultron es una blockchain. Y esa blockchain eh, tiene una moneda base que es ULX. Y pongan muchísima atención: esta blockchain está siendo promovida por Mavi. Y entonces, por eso es que les estamos diciendo a todos. Tienes la oportunidad de tener la información ahorita. Querían el hop de 100 de vuelta, ya se los dieron. O sea, es que, bueno, yo, yo sí les digo, si pueden comprar uno más grande, compren, lo sabes. Pero si vas a empezar con 100, es que invierte los 100. Querían el hop de 100 de vuelta, ya, ahí está. ¿Qué más quieren? O sea, es que quiero seguir llorando, llora. Y es que quiero generar bienvenido a la abundancia, porque esto se hace con tiempo. Así sí. que yo creo que ya tuvimos un Zoom bastante extenso. Ha sido muy bonito platicar con todos ustedes. ¿Sale? Lo que nos fortalece no es la empresa, es el equipo. Y qué ¿Sale? bonito que seamos parte de esa gran familia. Yo ¿Sale? quiero despedirme con mucho amor de todos ustedes y darles las gracias por estar aquí. Dígale... Una pregunta. Dígalo. El Zoom de las 12 sí se va a dar. ¿Perdón? El Zoom de las 12. De las 12, ¿cuál son de las 12? A las 12, ¿verdad? ¿no? la información. Manda. pensábamos que a las 12 del día, por ejemplo, yo no llegué a tiempo porque estaba organizando unas cosas aquí en la casa. No, Neboya me... nos dijo que era a las 7 de la noche para él, que fue a las veinte y fue hoy a las 10.20 y ya es que ah, va a haber hoy, no va a haber sí. más uno. Ya se ha ah, Neboya, ya dijo lo que tenía que decir. Y pues bueno, ahora sí toca esperar hasta el otro domingo. Eh, Compartir la muchas, información. Ajá, vi a muchas personas que dijeron, sorry, yo quiero ser parte, que, que agrégame, que ta tatatá. No sé cómo vamos a hacer ese procedimiento. Voy a abrir los grupos y reitero, ¿eh? Y todos aquí los que somos admins tenemos carta abierta, primer hater, ni lo agregan, ni lo nada, bye. O sea, bye, así, bye. Y, y nada de que, es que, ¿por qué me sacan? Sobre advertencia no hay engaño. Y si hay haters que no estuvieron en esta reunión, el negocio es de quien le interesa. ¿Ok? Entonces, los grupos de CryptoFamily, les pido, mantengámoslo para CryptoFamily. Este, y si pues, sí, se puede comentar de Mavi, ¿por qué no? Los grupos de Mavi, fíjense que hay personas que están entrando a Mavi que no están en Crypto Family y se están ya agregando esos grupos de Mavi por favor, mantengámoslo únicamente para Mavi, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, Paul. Te mando un beso, ya te vi. Muchas gracias. Hasta luego, Dios los bendice, y gracias. quien es el host, cierra el cuarto. Gracias. Gracias a todos. Saludos, hermosa. Saludos a todos.